En este vídeo lo vamos a centrar en conocer cómo se crean las transiciones con OpenShot. En primer lugar, deberemos preguntarnos qué son exactamente las transiciones. Las podemos definir como los puntos y los comas de un discurso audiovisual, es decir, se trata de la manera de unir dos planos consecutivos. Existe una gran variedad de transiciones y su elección vendrá determinada siempre por el efecto que deseamos provocar en nuestros espectadores. OpenShot dispone de un banco de transiciones predefinidas que puede previsualizar desde la pestaña Transiciones. Una vez escojas alguna de ellas para aplicarle a alguno de tus clips, solo tendrás que seleccionarla y arrastrarla hasta el corte del clip en el que deseas aplicarlo. Una vez insertada podrás alargar o acortar su longitud y por consiguiente su efecto directamente sobre la secuencia y visualizarla en el previo. Si clicamos en el botón de propiedades de la transición, podemos observar cómo nos aparecerá una ventana de izquierda de la secuencia desde donde podremos realizar algunas modificaciones en determinados parámetros de la transición seleccionada.